Jesús Alonso es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y fue becario postdoctoral del Gobierno Vasco en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París entre 1999 y 2001. En la actualidad es profesor titular de Civilización de la España Contemporánea de la Universidad de Burdeos Michel de Montañé. Con anterioridad fue igualmente profesor de las universidades de Versalles y Limón. Y es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre el exilio, la guerra civil y la memoria, la política simbólica en el espacio urbano y el tratamiento de la contienda española en los manuales. Entre sus obras destaca el libro 1937, Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica, Historia y memoria de un éxodo infantil, 1936-1940. En 2012 ha publicado su último libro, Un Análisis sobre la Transición a la Democracia en España. Bueno, no, no bueno, antes de agradecer a las organizadoras y a todos los que se han implicado en este, este coloquio de este y a la y a los demás. Porque, bueno, siempre es muy agradable volver a Guernica por ver qué tratan a uno. Y también para mí es un poco como volver a casa. Así que encantado de estar aquí con vosotros. Yo voy a tratar en, en, en mi comunicación de ver un poco, digamos, la recepción que tuvo el bombardeo de Guernica en. en en Francia, eh, que al igual que en otros países tuvo un eco inmediato. Luego veremos cómo tuvo una serie de particularidades interesantes. Eh, y como ha comentado un poco o, o Santiago, eh, en el caso de Francia también se produce desde muy pronto esa conexión que va a haber entre eh, el acontecimiento y la representación del acontecimiento eh, en la obra de Picasso. No en vano, Picasso va a estar influenciado directamente por, por las imágenes y por la, las noticias que aparecen en la prensa francesa de la época y, eh, como luego vamos a ver, eh, estos últimos años el, también es en París donde se expone por primera vez el cuadro. Y estos últimos años, también un poco siguiendo lo, lo que ha abocado Santi, se produce digamos, una uh, ocupación del espacio digamos, histórico por el cuadro uh, y se deja de lado el, el acontecimiento. Uh, en una primera parte voy a abocar un poco uh, la forma en la que apareció uh, el bombardeo en la prensa francesa de la época, sin entrar uh, digamos, mucho en el análisis de la polémica que estudió maravillosamente software y en el libro que evocaba antes Alberto, y, uh, pero sí con algunas cosas digamos, para ver un poco... De concentrar un poco. Después evocaré un poco la, la evolución que, que se produce en la enseñanza del bombardeo de historia, de, perdón, de bombardeo de técnica en, en los manuales de historia en, en el Instituto Francés. Y luego, finalmente, si tengo tiempo, no se lo veré, eh, de forma muy breve, otras vías de difusión eh, más actuales, como puede ser la televisión o como puede ser la, la literatura, fundamentalmente. Bien, eh, como he dicho antes, eh, en el caso de, de Francia también desde muy pronto eh, se va a producir eh, una publicación, eh, una rep representación de lo que ocurre en, en la prensa, aunque sí que va a haber una particularidad muy importante en el caso de, de Francia, y es que esta, se va a producir de forma, el tratamiento en la prensa va a ser tardío, más tardío que en Bretaña o que en Estados Unidos, y va a ser inmediatamente muy ambiguo hasta el punto que la propia polémica va a tomar en la, en la, en la prensa tanto espacio como el relato del acontecimiento eh, en sí mismo. Y esa polémica, esa batalla de, de, de propaganda, de información, va a ser mucho más virulenta en Francia que en, que en otros países. Eh, en esta época hay que señalar que la prensa francesa tiene un peso muy significativo, eh, hay 12 millones de, la tirada de, lo, de la prensa alcanza 12 millones de, de periódicos contra... 4 millones de, de aparatos de radio en ese momento. Y eh, digamos, la prensa francesa también se hace desde muy pronto eco de la guerra civil, es prácticamente una portada, la guerra civil está prácticamente en las portadas de, de la prensa francesa desde el primer día hasta casi el, el último día de, de la guerra. Sin embargo, eh, por lo que se refiere a, al País Vasco, es un poco particular. Puesto que, como ya evocó ayer eh, Nicolás Rankin también, eh, en el momento que se produce el bombardeo de Bernica, no hay ningún corresponsal de prensa francés en, en, en Euskadi. Es un, un caso bastante llamativo, puesto que la, la frontera digamos, está a, a 100 kilómetros, a menos de 100 kilómetros, eh, y sin embargo, eh, sí que hay el, digamos, Mathew Corman, que es el, el, el corresponsal belga del diario sexual, eh, pero es el único, eh, digamos, y eso, según Software, y yo estoy de acuerdo con él también en ese sentido, va a tener una influencia decisiva en la manera en la que eh, este acontecimiento es recibido en, en, en Francia. Software dice que no es lo mismo eh, en ese momento si las noticias hubieran sido transmitidas por un corresponsal francés eh, que como fue el caso por un corresponsal de, de la agencia Avas, que era un, un, un español en ese caso. Eh, la primera vez eh, bueno, aparecen la, las referencias, aparecen en... en diario sexual y el diario de, de, de, el 28 de abril del 37, con esa referencia, como, como hemos visto ya, a, a una serie de, desde el punto de vista cuantitativo, se insiste inicialmente para marcar eh, claramente eh, la importancia de la acción y eh, la importancia de la eh, destrucción. Eh, esta es una de las primeras crónicas, la primera crónica que envía Mateo Korman, el, el 29 de abril del 37 en la cual ya se especifica o se, digamos, se insiste bastante en el tipo de bombardeo y en lo que ha ocurrido en ese momento. Os voy a leer un poco, sin entrar mucho en detalle, pero para que veáis un poco cuál fue la, la visión un poco que, que ofreció Matthew corman que es muy similar a la que aparecía en, en, en la crónica de George Steele. Dice, la ciudad era una, era una inmensa hoguera, la que proyectaba llamas gigantescas hacia el cielo, tiñendo las nubes de color de la sangre. Cualquier intervención era imposible dado el espantoso calor. Parecía que todos los habitantes hubieran sido quemados vivos. Unos 50 refugiados quedaron bloqueados. Los gritos de las mujeres y de los niños causaban una pena atroz. Todos los habitantes se habían quedado sin casa. Hacia las 2 de la mañana comenzaron a errar entre las ruinas humeantes. La mayor parte de ellos no volverán a ver a sus seres queridos. Digamos que más, como veis, más que tratar el acontecimiento en sí, insiste en, esa, en ese aspecto más bien emotivo, después va a recuperar la visión un poco más crítica en el sentido de insistir en la, en la constatación de la presencia de bombas alemanas en ese, en ese bombardeo. Y también la idea, también muy expresada perdón, por Stier desde el principio, de que digamos, el objetivo era ir a la malasca, cito, y eh, utilizarlo como una experiencia alemana e italiana con vistas a una guerra próxima. Es decir, que es, es, eh, igual que en el caso de Stier es muy interesante ver cómo eh, ven desde el primer momento esa novedad o esa eh, digamos, dimensión eh, que va mucho más allá de lo que es el, el objetivo bélico en sí de tratar de eh, minar cualquier intento de eh, resistencia por parte de la gente de la vasca. Eh, L'Humanité va a ser uno de los periódicos, primero va a tratar los periódicos izquierdas, después veremos un poco lo, los periódicos derechas. L'Humanité va a ser uno de los periódicos, como sabéis, el portavoz del Partido Comunista en Francia, va a ser uno de los periódicos que más va a, a, a tratar la cuestión, eh, pero va a ser durante un corto periodo de tiempo. Ayer, me parece, en, la, en, la, en el texto que leyó eh, Anatere de Xavier Irujo, eh, me llama mucho la atención el hecho de que eh, citaba como el, el acontecimiento sigue estando presente varios meses después prácticamente una noticia al día en relativa al Guernica en el caso francés vamos a ver cómo eh, ocupa digamos, la, la, las portadas de prensa durante una semana después ya se pasa a Bilbao Bilbao va a ser el, el objetivo al siguiente a salvar pero digamos que si queda, eh, no tiene esa continuidad que tenía ayer por ejemplo que tuvo en Estados Unidos o en otros, en otros lugares esa es otra imagen de nuevo, esa dimensión de destrucción total de, de, de Guernica y la idea, un poco de que el siguiente objetivo ya uh, va a servirlo. Lo que es importante también es que esa ausencia, digamos, de corresponsal francés va a hacer que el, el, sea la, la crónica de Stir la que aparezca un poco, incluso en la prensa francesa, como veis aquí, como la referencia a seguir. Desde el principio prácticamente se reproduce íntegramente la crónica que había sido publicada uh, el día 27 ya por el, por el Times. Entonces aquí será prácticamente a principios de mayo. Y esta va a ser la primera imagen que aparece en, en, en Lumanité, eh, ya el 5 de mayo creo, eh, con un poco también la, la, la proclamación de Aguirre pidiendo la ayuda de las potencias internacionales democráticas para salvar a la, a la, población, a la población vasca. En el pie de páginas interesante, eh, os lo leo también, dice: eh, El lunes a las 4 de la tarde los niños jugaban en estas calles de Guernica. Las mujeres se dirigían a sus ocupaciones. Hoy, después del paso de los aviones alemanes, solo quedan escombros humeantes derrumbados sobre los cadáveres. Os enseño otras dos o tres imágenes de cómo apareció un poco el, el, el acontecimiento en la, en la plaza de izquierdas. Como veis, no hay dudas eh, respecto a quiénes son los... Se habla también de masacre, ya no solo del Guernica, sino del pueblo vasco. Inmediatamente, como veis, se pasa a ese, a ese objetivo de, de... el siguiente paso, va a ser Bilbao. Y eh, inmediatamente también eh, la prensa francesa se hace más bien eco de la a, campaña de indignación que eh, va a provocar ese acontecimiento en, en, otros, eh, en otros ámbitos, eh, se evoca con frecuencia, por ejemplo, la, la, el hecho de que se discuta en el Parlamento inglés eh, lo que ha pasado en Guernica eh, y eh, se deja de lado un poco otras, otras situaciones. Este, digamos, el epílogo es más bien un periódico conservador, conservador moderado, y también aparece en esa noticia del es 29, esa evocación un poco de eh, Guernica como oh, víctima de los aviones eh, alemanes. Es, eh, es un poco esa campaña que decía antes de, de indignación. Este es uno de los, eh, quizás poco conocido, pero uno de los, eh, digamos, de las imágenes más emotivas en las cuales se ve, como veis, una, una mujer con su, con su pequeña en los brazos eh, completamente indefensa ante la, el ataque y el ametrallamiento de los, de los aviones alemanes. Pero como veis ya aparece en un, en un encuadre bastante significativo el hecho de que, eh, eh, digamos, el siguiente paso es salvar a la población civil. Sin embargo, en los periódicos más, eh, digamos, moderados, eh, el, el bombardeo de Granica tiene una influencia muy relativa. Por ejemplo, los días siguientes en el Figueroa prácticamente no aparece. O su sea, aparecen en pequeños encuadres, eh, en la página 4, en la página 5, nunca en la portada. Eh, este, por ejemplo, es del 29 de abril... Y eh, también esta prensa aparece desde el principio una visión, eh, digamos, muy eh, neutral, entre comillas, yo no hablaría del término, en el caso de Santi creo que es más adecuado pero en el mío sería una visión más bien equidistante. Aparece la referencia a la destrucción de Garnica tal y como eh, la denuncia el gobierno vasco, al mismo tiempo con un, eh, digamos, trazado un poco más grueso, eh, el desmentido de Salamanca, eh, la acusación de los rojos, y la emoción de Londres. Es decir, que prácticamente se dedica al mismo espacio de, de, digamos, físico en, a cada una de, de las visiones que se, que se ofrecen. Esta, digamos, que es la primera eh, imagen que aparece en el Cigago, pero ya es posterior, ya es del, del, eh, del 4 o del 5 de, de, de mayo. Como veis, la, la fotografía, al menos inicialmente, en todos los periódicos es la misma. Es esta, esta visión no calle ni nada, pero esta visión que se ofrece siempre la, la misma. Eh, sin embargo, en los, en los editoriales posteriores que siguen apareciendo, eh, este por ejemplo es un artículo de Don Mesón, eh, aunque se habla de masacre en España y demás, eh, en los textos eh, siempre aparece... Eh, dejando en segundo plano el autor o el responsable del bombardeo. Dice, haya sido uno o haya sido en otros, el caso, como decía un poco Santi también, es que hay que evitar esa, esa situación. Pero no se implican o no eh, toman una posición eh, claramente definida. Un elemento que, que es particular, en todo caso, que sí va a tener una dimensión muy significativa en... en en el caso francés es eh, la declaración que va a hacer el, el canónico Alberto Naindía, que va a ser reproducida inicialmente en, en periódicos eh, en Love, un periódico católico progresista, eh, digamos con una escasa audiencia, apenas su, suponíamos 15.000 le, le, lectores eh, cotidianos pero que va a tener una dimensión muy significativa puesto que va a ser eh, prácticamente discutida y eh, tratada trata de ser desmentida en todo el resto de periódicos e incluso eh, de alguna forma en la prensa también eh, comunista en el, el, el humanité por ejemplo también el 5 de mayo aparece de forma extensa e íntegra esa crónica describiendo de, de una india describiendo el bombardeo insistiendo en el hecho de que es una ciudad de que una ciudad abierta de que no había objetivos militares etcétera etcétera es decir, eh, en ese caso digamos hay una especie de eh, apropiación por parte de, del Partido Comunista, de esa visión eh, para defender o para atacar o para tratar de implicar de alguna forma al gobierno del Frente Popular en una participación mucho más activa y eh, que deje de lado ya la no intervención en el caso, en el caso español. Sin embargo, como digo, eh, la mayor parte de, de la prensa, o una parte muy significativa de la prensa, va a dar desde el mismo momento, o desde el momento inicial, eh, la visión eh, franquista, este, como veis, es del 30 de abril, eh, en el cual, eh, con la misma imagen eh, que hemos visto anteriormente, se confirma que la, la ciudad ha sido destruida por los dinamiteros. Eh, va a ser una constante, eh, es el incendio que ha destruido Guernica en las bombas, Guernica fue destruida como Eidar, son periódicos, eh, de, las ediciones son de los primeros días de, de mayo, son los rojos los que han eh, quemado Guernica, es decir, que no creo que en Gran Bretaña, en Estados Unidos, hubiera habido... O, al menos en el caso francés, digamos, es prensa que tiene mucha más lectura, mucho más lectores que la prensa de izquierdas. Eh, la, la acción francesa, es quizás la, la más dura, la mentira de Guernica, eh, todavía una palabra sobre... Eh, todavía, no, una vez más una, algo sobre Guernica, insiste sistemáticamente en la... Eh, como veis aquí, en la, en la idea de, de, de repartición de, de, de gasolina, eh, de objetivo quemado, etcétera, etcétera, de una forma constante. E incluso, como he dicho antes, eh, la polémica va a, a formar parte de eh, buena parte de las ediciones de, de mayo. Eh, el Humanité va a acusar al, al periódico Le Jour eh, de haber eh, publicado una mentira, puesto que ha, eh, de alguna forma, falsificado una crónica del corresponsal de, de Times en el lado franquista, en Vitoria. Eh, el propio director del Times va a pedir eh, excusas a Le Jour, Le Jour no las va a publicar, pero sí que las va a publicar L Humanité, diciendo precisamente eh, esa idea de que eh, Le Jure ha mentido en la, eh, en la evocación de la destrucción de Gármica. Esta la he cogido un poco porque es un poco, para ver hasta qué punto eh, llega a ser desmentido, Le canal Chenet, aquellos que lo conozcan, es un periódico satírico, eh, político, que utiliza con frecuencia, eh, digamos, esa visión un poco irónica de la realidad, como veis, aparece el soldado diciendo, excelencia, he eh, cogido a, a dos de las incendiarias marxistas eh, en, el, en el mismo el momento en el que estaban cometiendo los hechos. Eh, el hecho de que un periódico con el que se ocupe también de, de recuperar esta idea, muestra hasta qué punto esa polémica digamos, llegó a, a una situación extrema. Eh, entre el texto que se puede leer de, en el canal Chenet aparece: eh, ¿Hasta cuándo van a permitir las, eh, los países democráticos que los vascos sigan matándose ellos mismos? Eh, y demás, de una forma completamente irónica para demostrar que en realidad eh, no tendría que haber habido tanta tal polémica. Eh, este quizás es menos conocida, pero es muy significativo. Eh, la revista Esprit, eh, una revista intelectual eh, bastante comprometida, Va a publicar eh, un dossier íntegro eh, en el cual aparecen todos los documentos relativos a la polémica en, en junio y es muy interesante que aparezca con un extracto del Mein Kampf de, de Hitler en el cual, eh, digamos, eh, defiende ese recurso a la violencia llegado al momento preciso y demás. Eh, digamos que la revista toma una posición eh, de, claramente de defensa de lo que fue eh, el bombardeo por parte de los alemanes, de defensa de en el sentido de que defiende esa esa visión, eh, encadena toda una serie de, de textos que aparecen en los periódicos, de alguna forma deja al lector eh, que saque sus propias eh, conclusiones. Pero, como digo, inmediatamente se va a pasar a, a, al objetivo de salvar a la población vasca. A mediados de, digamos, estos textos son ya del 7 8 de mayo, se olvida prácticamente, no se olvida el bombardeo, pero sí que desaparece de, de las primeras planas y de las primeras noticias, salvo la polémica, que sí que sigue persistiendo, y se pasa al a, objetivo, digamos, de salvar a la población, a la llamada a, a, a los países, fundamentalmente a Gran Bretaña y a Francia, para que participen, en, eh, para que intervengan en esa evacuación de la población civil. Y es quizás la repercusión política más significativa el hecho de que permite, como evocó ayer Nicolás Banking, eh, cambiar una situación eh, claramente favorable al franquismo en el caso de Gran Bretaña, En el caso de Francia ocurre un poco lo mismo, es decir, una parte de la, la mayor parte de, eh, de la población eh, e incluso de incluso de los católicos habían tomado una clara posición por, por el franquismo, o sea, algunos, algunos católicos progresistas, y el bombardeo de Bernica va a permitir, digamos, que exista una posición mucho más eh, matizada, y que exista el apoyo, a partir de entonces, de destacados católicos al pueblo vasco, a la causa vasca, etcétera. uno de los más conocidos, como sabéis todos, está François Mouillard. Bien, Después, desde el principio, en el caso francés, el cuadro digamos, va a tomar una dimensión muy significativa, eh, es cierto que la época no va a tener un, una, una gran repercusión. Eh, cuando se analizan todas las revistas que, que pudieron evocar el cuadro, apenas hay dos o tres artículos eh, un poco extensos. Y eh, es cierto, eso ya lo sabéis, que incluso los propios republicanos dudaron en un momento de exhibir el propio cuadro porque no estaban convencidos de que fuera capaz de transmitir toda la, digamos, la destrucción que había supuesto y, y la emotividad que había supuesto la destrucción de, de Garnica. Sí que hay en el pabellón español también una parte, francés eh, en es la época, una parte en la que se, se denuncia digamos, esa destrucción específica eh, de Garnica, del propio pabellón, eh, que no sé la importancia que llevó a tener. Eh, antes se ha evocado cómo fue el pabellón menos visitado, no sé hasta qué punto puede llegar a ser, a ser cierta esa, esa realidad, pero sí que hay una denuncia explícita, digamos, eh, muy pronto en, en ese pabellón del, de la destrucción de Garnica. Luego hay otros elementos, posteriormente ya dejando de lado la prensa, que han contribuido al hecho de que en Francia se siga teniendo digamos, o siga teniendo una presencia significativa el bombardeo de Guernica. Uno de ellos va a ser el, el, el poema La victoria de Guernica de, de Paul Éluard, que se sigue estudiando todavía hoy en día en, en, en los institutos, en las clases de, de literatura, como uno de los mejores poemas eh, surrealistas. Y el hecho también evocado eh, por Santi de la película de Manganet de eh, Guernica 1950, donde se produce esa fusión, eh, como ha evocado él muy bien, entre el acontecimiento y, eh, digamos, no solo el cuadro, pero sí la obra de Picasso y, fundamentalmente, el cuadro de, de, de Guernica. Sin embargo, eh, digamos una de las vías de transmisión más significativas de lo que fue el acontecimiento a la sociedad francesa ha sido eh, la utilización o la evocación del, del acontecimiento en los manuales de historia, desde eh, digamos años posteriores de la guerra hasta prácticamente hoy en día, con diferentes eh, situaciones, digamos. Eh, digamos que inicialmente el año, entre el año 46 y el año 82 se estudia en lo que es el equivalente al último curso de bachillerato, después en el, en el sería el primer curso de bachillerato hoy en día y el último curso de la ESO, más o menos desde el año 99. Y hay una evolución significativa del tratamiento de, de Garnica en estos en estos manuales. Voy a evocar rápidamente algunos de ellos. La primera vez que aparece una referencia explícita al, al bombardeo de Garnica en un manual de historia es en 1952, en, en este que tenéis aquí, de Histoire contemporáneo. De... Eh, y aparece eh, significativo una, una foto, la imagen, que aparece también en el, en el museo, en el cual se evoca, eh, esa, no hay ninguna duda, la, la ciudad vasca de Garnica, rica en testimonios artísticos y nacionales, fue... Perdón, destruida por los heredores alemanes al servicio del general, Fran del, del general franquista en eh, Mola y eh, fue completamente destruida. Las mujeres y los niños ametrallados en la plaza del mercado y en las calles perdón, eh, murieron en gran número. Esta es la primera referencia. Eh, después hay que esperar prácticamente. Bueno, lo tenía más Aquí tenéis la, la imagen un poco más grande. Después hay que esperar eh, prácticamente 11 años después, hasta el año 63, para que aparezca una segunda referencia. Y en este caso es, es significativo también porque vuelve a aparecer en el texto, se integra prácticamente la crónica de Stier entera. Es decir, que pasa a tener ya una validez prácticamente eh, de referencia histórica. Es curioso que aparezca el cuadro de Garnica eh, solo en un fragmento. Eh, no consigo explicarme por qué, quizás por cuestiones de derechos de autor o, o no lo sé. En la época también el cuadro ya era bastante conocido, pero aún así. Y Es curioso que en la misma página aparezca una imagen de un bombardeo, pero como veis un bombardeo bastante alejado de una especie de puente en el cual ni siquiera se ve el objetivo y digamos la guerra, hay que tener en cuenta también, pero es para alumnos de, de secundaria, que digamos que la guerra no aparece de una forma muy significativa. Ese es el, el, el fragmento. Es curioso, hay muchos errores en las fechas, en las, en las cifras de los muertos ya lo sabemos, pero incluso en, en Francia en las fechas con frecuencia se producen errores respecto a, como veis aquí, aparece el 23 de marzo. La siguiente aparición eh, ya, de alguna forma, eh, es, el, el acontecimiento empieza a ser sustituido por el cuadro, cada vez toma una mayor dimensión el, el, el propio cuadro y, eh, como veis aquí, prácticamente no se habla ya del, del bombardeo, sí si se habla, pero en función del, eh, de la obra de Picasso. En este, por ejemplo, se incluye la obra de Picasso, pero no hay ni una sola palabra relativa al bombardeo en todo el texto relativo a la guerra de España. Con posterioridad, en los años 80, incluso en los años 90, hay prácticamente una desaparición total del bombardeo de, de la Arnica, Son de los ocho, nueve manuales que he estudiado apenas hay tres eh, que lo mencionan. Y siempre a través del propio cuadro. En este caso, eh, por ejemplo, en un dossier en el que se habla sobre el compromiso eh, de los artistas en las cuestiones políticas de los años 30. Como ves aquí de nuevo, hay un error en la fecha. Es muy frecuente que se tomen las fechas de aparición en la, en la prensa de la época, como en Francia se produce de forma tardía, aparece con frecuencia el 28 e incluso el 29 de abril, eh, evocando la fecha del de bombardeo. Y eh, curiosamente, estos últimos, en estos últimos años, eh, después de un este poco silencio de los años 80, hay una nueva recuperación eh, muy significativa del de, de acontecimiento. Eh, eh, pero como digo, siempre a través del prisma de la obra de, de Picasso. Este es uno de los más completos, como veis la parte más significativa parece ocupada por el cuadro de Picasso. Eh, hay un extracto del Petit Parisien que hemos visto anteriormente del 28 37, eh, una fotografía y la ubicación de, de, de Guernica en el, en el ¿no no, Estos son los mismos extractos un poco más ampliados. Un poco las preguntas que se les hacen a los niños en la época: ¿quién bombardea Garnica? ¿A servicio de quién? ¿Cuáles son las etapas de la masacre? ¿Cuál era el objetivo el buscado? Etcétera, etcétera. Y luego, en relación al cuadro, ¿dónde ocurre la, la escena? Mostrar que toda la obra es un grito contra el dolor inhumano. De nuevo, como veis, en este también, eh, digamos, el acontecimiento es atado a través del cuadro. En muchas ocasiones es, ocupa todo el espacio y eh, prácticamente el acontecimiento ha desaparecido íntegramente de las referencias. No hay ninguna referencia al bombardeo en sí, más allá del propio cuadro. O el acontecimiento se interpreta o se, se estudia a través del propio cuadro. Este sí que es interesante de ver cómo hay, eh, digamos, un extracto del proceso de Nuremberg en el cual eh, hay una cita o hay un extracto de las declaraciones de de Göring, en la cual se habla de esa, de esa implicación de, de los alemanes del bombardeo. De nuevo, en otro dosier, eh, se utiliza un poco esa idea de un poco del compromiso de los artistas. Y de nuevo aparece del cuadro de, de Garnica, con toda una serie de preguntas. Y, eh, como veis, esa infancia sigue teniendo mucho peso. Esos primeros datos de, de muertos que evocábamos ayer y que son bastante alejados de la realidad, se siguen utilizando bastante con frecuencia en cualquier tipo de... de en la prensa, incluso en la historia, yo una vez que he hecho alguna conferencia sobre el bombardeo de Guernica, cuando reduzco los muertos, yo hasta ahora los reducía a unos 300 más o menos, aún así después siempre hay preguntas de cómo es posible, de, etcétera, etcétera. Siempre se... os cito de todo para asegurarme, digamos, diciendo que hay grupos en, en la propia Guernica que han estudiado esta situación y que han reducido considerablemente el número de víctimas eh, inicial. En este caso, como veis, hay un dosión en el cual se sigue manteniendo esa, esa idea sobre la implicación un poco de, eh, del propio artista, eh, en este caso también con la implicación de, de Charles Chaplin. Y una pregunta a los alumnos, ¿de qué manera el pintor expresa mejor que un reportero fotográfico la crueldad del acto cometido en Guernica y qué es lo que condena con, con su obra? Aquí dices, el cuadro aparece ya también, ya completamente descontextualizados, en el contexto, digamos, de la producción artística de la época de los años 30. Lo mismo. Y en estos últimos años, voy un poco deprisa, sí que aparece eh, ya eh, no tanto en, incluido dentro de algunas relaciones eh, con respecto a la guerra civil o de referencias con respecto a la guerra civil, sino incluido ya en, en, digamos, dentro de un ámbito más eh, extenso de verlo como uno de los ejemplos digamos, que anuncian ya claramente lo que va a ser eh, la, la Segunda Guerra Mundial. Y Como veis aquí, eh, se incluye dentro de, una, de, un, de un texto eh, destinado a estudiar Aleman la Alemania y eh, digamos, el camino hacia la guerra. En conjunto, digamos, en todo este periodo, el Guernica de Picasso aparece en 12 ocasiones. Es con, de, con una gran diferencia, eh, digamos, la, la obra o el, el, digamos, el documento iconográfico relativo a la guerra civil más utilizado, eh, bastante por delante de, de España de, de Miró. Eh, y después también, es, eh, Guernica no es, no es el, el acontecimiento más tratado o, digamos, no es el... el tema más evocado, aunque sí es el escenario de guerra también que aparece en más ocasiones, en tres ocasiones. Eh, voy a acabar diciendo que eh, en estos últimos años, digamos, eh, Guernica sigue teniendo una presencia muy significativa a través de, de los nuevos medios de comunicación. En Internet hay toda una serie de páginas que, que se ocupan de evocar este, este, este acontecimiento. La televisión también, eh, en, el año 80, en el año 2007, en el año 70 aniversario, eh, evocó bastantes reportajes, sobre todo en la, la cadena Arte. Eh, aquí no hay, como decía esto ayer, una, en Francia no hay esa problemática, no puede haber esa discusión respecto a quién eh, fue el autor, si ya está eh, prácticamente, digamos, nadie pone en discusión la, la autoría de, de, de los hechos, aunque si hay errores un poco más eh, burdos, digamos, en este documental, por ejemplo, se hablaba de un poco del peso que sigue teniendo la obra de Garnica, y un poco de la discusión que hay en torno a si se trae o no se trae a Euskadi y demás, y se habla, por ejemplo, dice, los catalanes habían esperado exponer el cuadro al museo Wengen de Bilbao, así que se cometen errores, digamos, de, de otro tipo. Lo que es interesante y con esto acabo ya es ver cómo en estos últimos años, digamos, sí que ha habido una uh, presencia significativa en, en, en obras literarias, donde la referencia garnica eh, es el eh, inicio, eh, en muchos casos eh, el bombardeo apenas ocupa las 5, 6, 10 primeras páginas, eh, pero sí que sirve como eh, rampa de lanzamiento, como excusa digamos, a evocar una serie de eh, situaciones en las cuales eh, tanto el acontecimiento como el cuadro van a tener un peso muy, eh, muy significativo. Eh, esta quizás es una de las más populares de alguna forma, eh, es una especie de folletón, vamos a decir así, de, de, de novela, bastante popular, como digo, pero que sí que permite a mucha gente acercarse al, al acontecimiento. Y una de las más eh, conocidas, esta última época, es la afán de Guernica, eh, que trata de eh, unir eh, lo que ocurrió en Guernica en aquella época con un poco la situación actual de descubrimiento de fuerzas comunes y demás, enlazando un poco eh, la guerra civil eh, con la eh, cuestión, eh, digamos, todavía de la memoria que sigue tan candente en la en el caso español. En todos ellos, con esto acabo, con cabo, digamos, Guernica es como una especie de punto de partida, y yo creo que es una de las cuestiones, que, de los aspectos perdón, que más eh, influyen en el hecho de que siga teniendo ese valor, el hecho de que en Guernica empieza algo que hasta entonces digamos, no había tenido lugar y que basta evocar Guernica, un poco lo que hablaba a, a, a el caso de Santiago, basta evocar Guernica para, de alguna forma, ya a evocar en el lector toda una serie de imágenes, toda una serie de eh, representaciones, y permitir así, eh, digamos, una, un encadenamiento con la historia que se cuenta. En muchos casos, como estos son obras destinadas también a, a niños, eh, la anfán de Guérinica de Jiménez eh, se utiliza con frecuencia, por ejemplo, hoy en día, para estudiar la, la guerra en, en, en, en el instituto, en las clases de, letra, de literatura, y demás, de tal forma que sigue teniendo hoy, como veis, el Guérinica una presencia bastante significativa en, en el ámbito francés. Muchas gracias.